En medio de discusión resultó herido de dos puñaladas, Starlin Sandoval, a manos de su hermano Jeffrey Sandoval. En hecho ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís, al ser cuestionado sobre el hecho, la víctima narra lo sucedido. No, eso vino fue por y por vaina, porque ellos no la mueve allá y quieren que se la mantengan. Pero lo que vino fue a decir, lo que estaba discutiendo primero, y entró a trompar. No, pile vaina, lo le encontré a trompar, fue y la metió para la habitación. Yo no me metí porque yo estaba embarazada yo le la a sacar muchacho con todo porque. ¿sí? sí. No, yo lo que lo desaparté para evitar, y no se metió y me tiró. Ahí porque yo pude defenderme. Tú ves, después agarrar un puñal y me tiró, me tiró a puñalar. Sí. No, ese, y se quería porque todo el mundo quiere decir. Yo a la vez te he abrazado con él, lo que, ¿cómo te digo? Ahí fue que pudo coitarme porque él tiene un cuchillo, él tiene un puñal, él tiene un machete, hasta ¿vale? el machete mío, una manita chiquito. Uy, y él me coitó así, pero bueno, cosas me capacita y me yo vivo, no cuatro vientos. Sí. Eh, dicen que dicen Cachimiro, porque se llama Jeff. Sandoval se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital San Vicente de Paul de esta localidad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.